A ver si la recuerdan. ¡Ah! Ya vamos llegando a Pénjamo. Ya brillan allá sus cúpulas. <ríe> ni más ni menos que Don Joaquín Pardavé, esta canción preciosa. Don Joaquín Pardavé es uno de los actores, de los artistas más queridos, más inolvidables, más completos que hayamos visto en la historia del cine mexicano. La podía ser como español, como francés, como árabe, en el Arbano Jalín, o vestirse conforme a la nobleza de los tiempos de Don Porfirio Díaz cuando realiza la película con el papel de don Sosanito Peñafiel o el hermano Jalil Gonzalo García. Inolvidable, don Joaquín Pardamé. Nace en Pénjamo, Guanajuato, que por accidente su papá, mamá, artistas andaban de viaje actuando. Y pues ahí nace don Joaquín Pardamé en 1900. Y pues él compone la canción Pénjamón, ya vamos llegando a Pénjamón. Creo que se grabó en 1952, pero casi nadie la conocía. Él pues ya había compuesto varias canciones. Don Joaquín Pardavé, varita, bonita, varita de nardo cortada al amanecer. Preciosa, muy tierna. O la que cantaban las mamás grandes, ventanita morada, cubierta de enredadera, preciosa la canción, o, o, o la de negra consentida, preciosa también la canción, y una que se veía muchísimo, aquella que barrio abajo se llama Panchita. Tiene los ojos grandes, la boca chiquita. También de don Joaquín Pardavé. Filmó muchas películas, compuso muchas canciones. Cada película es un recuerdo grande e inolvidable de él. Dan dejó grabada su, su imagen para la posteridad. Que el día que fallece Ninón Sevilla se lo encuentra en los estudios donde estaban filmando. Platican en Sevilla que estaban filmando una película días antes, allá habían estado en el estudio. Y don Joaquín pardabé llegaba siempre al mediodía porque tenía mucha chamba. Dos películas al mismo tiempo estaban filmando, terminaba muy cansado. Ese día llegó más temprano al estudio en Sevilla, donde se filmaba la película. Vivió a don Joaquín Pardavé. Dice que es raro que ande temprano por aquí en el estudio, porque se ha de haber dormido tarde. Y además, pues, pues yo vengo temprano porque me toca maquillarme, arreglarme, etcétera, pero él no tiene ese problema. Se le hizo raro ver a a don Joaquín Pardavé ahí en el estudio temprano. Pues siguió su camino y lo andaba buscando por ahí después, no lo encontraba y dijo voy al camerino de don Joaquín pardabé para verlo, no se haya quedado dormido o algo porque ya luego dejó de verlo. Iba con un compañero, le tocan al camerino, pero dice el compañero, no, dice, murió ayer don Joaquín Pardavé. Pero si yo lo acabo de ver, dijo Nino Sevilla, lo acabo de ver ahorita. Pues el que trabajaba tanto en esos estudios que quedó impregnado, me imagino que es su energía, ¿no? Don Joaquín Pardamé compone la canción Pénjamo. Creo que se grabó por ahí de 1952. Pero antes pues no, no pegaba mucho la canción de Pénjamo, no se hallaba mucho la canción de Pénjamo hasta que don Joaquín pardavé le pide el favor, el favor a Pedro Infante, ¿eh? que le grabe la canción Pénjamo, <risas> y le diría a don Pedro, bueno, ¿y qué es Pénjamo? Fue <risas> pues la tierra donde nació don Miguel Hidalgo y Darby Costilla el 8 de mayo de 1753, en la banda oriental del río Turbio, hacienda de Corralejo, perteneciente al municipio de Pénjamo, Guanajuato. Me imagino que así le ha de haber dicho. don Susanito y Peñafiel. Fiel. Pero él tenía tanto carismo que nadie le negaba ningún favor y Pedro Infante también muy amable. Pues, pues le grabó la canción Pénjamo y a partir de ese momento la canción Pénjamo se oye en todas las rocolas de todo el país. Y se fue para arriba a Pénjamo, se hizo famoso Pénjamo, no por, por la cuna de Don Miguel Hidalgo y Costilla. Paradojas de la vida, pocos saben que ahí nació Don Miguel Hidalgo y Costilla, el padre de nuestra patria. En la banda oriental del río Turbio, de la hacienda de Corralejo, del municipio de Pénjamo, Guanajuato, el 8 de mayo de 1753. Pero pues la conocen por la canción Pénjamo, pero por don Joaquín Pardave que nos hizo el gran favor de grabar la canción Pénjamo. Que me sirvan las otras por Pénjamo, voy a Pénjamo, soy de Pénjamo. Por ahí se le pasea a don Joaquín todavía en el parque. Me da gusto saludarlo que Dios los bendiga. Y hasta la próxima, si Dios nos da oportunidad.